Buenas noches, ¿qué más? Aquí disfrazadito con mi atuendo de Halloween. Y mi amigo aquí el, el esqueleto. Saludos. <ríe> Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, Jeka, Jeka, tú eres James, cierto. James, Linda, Sebas Flores, Freddy. Agustín, hey Agustín, ¿qué más mi bro? ¿Cómo vas? ¿Cómo van todos? ¿Listos para este en vivo? ¿Listos para inaugurar el CLE, nuestra parte de noche de Mariana Enríquez? ¡Oh! Por cierto, ¿dónde está mi Kindle? Dios mío, voy a a buscar mi Kindle. <risa> Encontré mi Kindle. Hola Marisol, ¿qué más? ¿Cómo están? Alex Mes, ¿qué está? Saludos hasta Monterrey, mi querido. Saludos desde Perú. Hola Nay, ¿cómo están? A ver, ¿dónde están? Ya que me están diciendo sus países, diga cada uno dónde están. Y empezamos conmigo, yo estoy aquí en Vietnam y para mí ya no es Halloween, eh, para mí es noviembre, así que me quitaré un ratico esta máscara. <risa> Porque hace mucho calor. A mí me daba máscaras. A mí me daba miedo las máscaras cuando era niño. Siempre salía Halloween. Era lo peor para mí porque me daba mucho miedo las máscaras. Me ponía a llorar y corría por la calle. <ríe> a ustedes no les daba miedo las máscaras. Yo creo que sí. En un cle pasado hicimos esa pregunta de que nos daba miedo cuando éramos chiquitos. Y eh, varios dijeron las máscaras. <ríe> el libro más caro de mi historia, el club. ¡Horrible! Eh! ¡Qué libro más caro! Y me tocó comprarlo en Kindle. Igual, caro caro también en Kindle, yo no sé por qué es tan caro ese libro, por Dios en Colombia es caro porque ese libro es importado pero en toda parte es caro, en París valía 22 euros, en España también vale carísimo, yo no sé qué pasa, Anagrama, quién te crees ni que tus libros fueran hermosos muy caro ese libro, lo siento <ríe> Hola Sandra, ¿qué más? ¿cómo están? miren, les muestro un segundo mi disfraz y mi compañía es un lindo esqueleto, bebé. Hola, es Voldemort. <ríe> Saca con Voldemort. Bueno, hoy estamos acá para inaugurar el CLE, nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Esta noche para ustedes, este día para mí, esta mañana para mí, <ríe> vamos a hablar de lo que nos espera en este CLE, un CLE muy interesante, un CLE muy grande, en todo sentido muy grande. <ríe> el libro muy grande el precio del libro muy grande la lectura que va a ser muy grande pues también la expectativa es grande así que muy feliz de estar acá de inaugurarlo y hablar con ustedes estén o no inscritos al CLE, alcen la manito pongan una una calabaza de halloween o algo relativo a halloween si están inscritos al CLE a este CLE de nuestra parte de noche a ver yo les reconozco ya estoy re reconociendo a varios por ejemplo a mariana mari Qué rico volverte a ver en el CLE. Qué bueno verte también acá en este envío. Eh, María Elisa de Argentina, te quiero entrevistar para mi programa. Le, lo dijo un libro. María, escríbeme y por supuesto hablamos. Qué rico. Qué guapo me veo. Gracias, linda. Mi amigo Voldemort también. Miren, tengo a Voldemort aquí. Me lo encontré. Lo traje. Parece Voldemort en la cuarta película. ¡Ah! Cuando lo echan ahí al caldo. Con el hueso de Harry, ¿cierto? Boldy, Boldy, inscríbanse al clé, motherfuckers. Inscríbanse al clé. <ríe> bueno, dejaré a Voldemort por aquí colgado para que sigamos con el en vivo. Quédate ahí, Voldemort. <ríe> eh, charlando, voy saludando a Dulce, a Omar, que más? Eh, se ve mejor que Boldy. <ríe> sí, hola, Boldi. Vamos a sacarle un moquito a Boldy. <risa> están aquí conectados ya por aquí. Ya calzó la mano. Recuerden, alcen la mano. Pongan un emoji de Halloween. Sí, están inscritos al CLE 29 por el audiolibro. ¡Oh! Dios mío, qué audiolibro más caro. Linda, linda. Descarga Storytel. En Storytel está gratis. Pues es que el modelo de suscripción de Storytel es mejor, más barato que el de Oribo. Oribo, es muy caro. Hace rato quiero hacer un video comparando esas plataformas de, de audiolibros, Audible, Storytel y otras, porque la verdad que las he estado usando y comparando y son muy diferentes y, y muy interesantes. Después les digo mi veredicto y las funciones que me gustan de cada una. Por supuesto, ¿cómo no? Pero Linda, qué gran inversión es. <risa> Bueno, por ahí linda, ya se reportó que está inscrita al CLE. Los que no se han inscrito al CLE, por supuesto que pueden inscribirse todavía. Les dejé el enlace ahí eh, colgado, atado, fijado en el, en el chat, pero también se los vuelvo a enviar acá, por si no se han inscrito al CLE, que es el club de lectura, de lectura estante donde leeremos en noviembre nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, y por eso estamos hoy acá inaugurando ese CLE, y hablando de lo que nos espera en este club de lectura, en la edición número 33. Demasiados, Clevan, ya. ¡Qué emoción! Gracias a ustedes. Por supuesto que han hecho posible que el CLE siga continuando. Eh, voy a contarles que este CLE va a estar muy interesante, muy grande, con algunos cambios también que quiero volver a repetir. Eh, ya les hemos hablado por los correos eh, de antes de iniciar el CLE que hay dos cambios de horario. En la primera reunión, generalmente las reuniones son los domingos a las 11 de la mañana Colombia y los lunes a las 8 p.m. Colombia. Va a cambiar en la primera reunión, es decir, el próximo fin de semana. ¿Por qué? Porque en ese momento, de domingo a lunes, voy a, ir estar, voy a estar viajando a España, desde Hanoi, Vietnam, hasta España. Llegó el lunes, pero a mí me tocaría hacer el, cle el martes a las 2 de la mañana, Así que después del jet lag, después de tanto viaje, tengo ocho horas de conexión en Turquía, pues no voy a estar al 100 para hablar con ustedes. Entonces, por eso, lo pasamos para el martes, 8 de la noche. Así que ya saben, la primera reunión del CLE es sábado 11 de la, eh, perdón, ¿cómo es? Sábado 11 de la mañana de ustedes, para mí, 11 de la noche, y martes 8 de la noche, para mí, miércoles 8 de la mañana, Ah, no, dos de la mañana en España. Así que ya saben, esos son los cambios de resto durante las resto de las cuatro reuniones. Es normal, domingo 11 de la mañana y lunes 8 de la noche. Va a estar muy bueno, van a ser cinco reuniones de este cle porque es un libro muy largo. Es un libro larguito que nos va a exigir la lectura. Y además es un libro que es muy difícil partirlo exactamente la meta semanal en cada semana. Entonces se van a dar cuenta de que en la primera semana la meta de lectura es... Son 160 páginas aproximadamente, muchos, así que empiecen a leer, cuéntenme si ya empezaron a leer el libro ahí. Yo sí empecé ya, eh, he adelantado un poquito, por ahí alguien en el grupo de WhatsApp ya dijo que iban la página 100, ¡qué rico! Yo debería estar en la página 100. <risa> y, eh, pero en la segunda semana ya está más breve, la segunda semana son aproximadamente 100 páginas. Entonces ahí se equilibra un poquito y más o menos también pasa eso en las siguientes semanas, así que porfa, Estén muy pendientes de las metas, estén muy juiciosas, leyendo y llegando para que podamos conversar bien rico cada semana. ¿Listo? Bueno, a ver qué hay por acá. Está Alex que llegó. ¿Qué más, Alex? Omar, ¿qué más? ¿Son tus impresiones de nuestra parte de noche? No, Omar. Eh, este en vivo es para hablar de lo que nos espera en el club de lectura, donde leeremos esta obra durante las próximas cinco semanas. Omar, si te quieres inscribir, Ahí está el enlace de inscripción, cuesta 12 dólares. Vamos a estar cinco semanas conversando del libro por un chat. Voy a enviarles cada semana información adicional para comprender algunas cosas de la obra, del contexto de Mariana Enríquez, de esta literatura del terror latinoamericano, de varias influencias que ha tenido la autora para crear su obra. Y, por supuesto, hay muchas cosas más que nos vayan saliendo en el camino de esta lectura. Así que vamos a aprender muchísimo y vamos a disfrutar esta obra que aparentemente es bastante miedosa. Yo ya la empecé, y sí, tiene cosas A mí los libros es muy difícil que me asuste Pero, este libro tiene Cosas interesantes, por ahí ya varias Me han dicho que el libro Les ha causado mucho miedo Y por eso querían leerlo en el club, por ejemplo tú Mari, que tú dijiste que Empezaste el libro y te cagaste el miedo Así que bueno 19 personas conectadas, 20 personas conectadas Y 9 me gusta, ¿qué pasa? denle me gusta O denle no me gusta, pero hagan algo los espero y los leo en el chat a ver qué dice wow tengo que ver Storytel sí linda Storytel es yo creo que mejor no tiene tanta oferta pero tiene buena oferta y es más barato a la larga yo creo que uno se ahorra mucho dinero que son dos piernas sangrando ay qué <risa> ah no entiendo No ingresaba al club de WhatsApp eh dulce qué pasa pues cómo así ahí está ya el enlace ¿Me necesito empezarlo ya o no va a llegar a la meta? Sí, dulce. ¿De por qué tan caro? Está caro. He visto algunas recencia. Ese libro es de amores y odios. Sí. Ay, Dios. La mayoría de gente que yo conozco lo ha leído y le ha, ha encantado. Yo súper feliz con el libro, Mari. Sí, súper. Tú lo tienes hace rato, Mari. Te inscribiste hace un montón de meses al que Genial. ¿En qué lugares vas a visitar de España? Linda me pregunta. Voy a estar en Madrid. Ahora estoy viendo si voy a Barcelona no lo sé, yo ya fui a Barcelona, tenía una amiga que, es de que está viviendo en Barcelona y estaba esperando que ella me hospedara porque el viaje en Barcelona es muy caro pero, pero ella ya no vive con el novio y también está como en unos asuntos de mudanzas entonces no me va a poder hospedar y yo no sé si va a poder ir a Barcelona porque estoy muy drenado de dinero para, para ese viaje a España, voy con el dinero contado entonces no sé si vaya a a Barcelona me encantaría ir para hacer tour de librerías allá, me encantaría visitar la biblioteca de García Márquez allá eh, y hacer otro contenido literario, pero no lo sé, no tengo dinero. Así que no lo sé. Si quieren ayudar a la causa y ver si podemos ir a Barcelona a crear contenido, pues pueden dar un súper gracias en este video, pueden darlo también en los videos de, del canal, en cualquiera que quieran, por ejemplo, en el que acaba de publicar que está muy interesante, les dejo un poquito por uno de los mejores pueblos de Vietnam, el pueblo más visitado de Vietnam, más hermoso de Vietnam, está en el nuevo video del estante literario, así que si quieren apoyarlo, vaya a véanlo, denle like, y si quieren ir un poquito más allá en el apoyo, pues, dan un súper gracias ahí o en este en vivo, y así veo si puedo ir a Barcelona, pero es que es muy complicado, intentaré, pero es complicado. Estoy pensando también ir a Toledo a hacer un estaría ir a Toledo a hacer un video sobre la escuela de traductores de Toledo y cómo el Toledo fue tan importante para el desarrollo de la traducción en cierto momento de la historia. Eh, es un video que también quiero hacer, pero no lo sé. Eh, pero en todo caso voy a estar en Madrid una semana para hacer tour de librerías. Eso voy a hacer. No sé qué más puedo hacer bien literario en Madrid. Cuéntenme si hay un cuento que hayan leído que se ambiente en Madrid bien bueno o cuéntenme si... Sí, aparte del Tour de Librerías que va a estar, por supuesto, ¿qué les gustaría ver de Madrid, literariamente hablando? Voy a buscar, voy a investigar qué podemos hacer y agradezco, por supuesto, a Gaby. Ay, Gaby, qué linda. Muchísimas ah, gracias, linda Gaby. Muchísimas gracias por tu aporte. Gaby, ¿qué dices? Vamos a Toledo o a Barcelona. ¿Qué dices? Barcelona puede ser difícil, es lejos. Pero voy a investigar, voy a ver cuánto me sale hacer presupuesto. Ya vi por ahí el tren, cuánto se demora, necesito un hostal, necesito planear bien el video, al menos para hacer librerías. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, prometo investigar, pero Gaby, voy a usar eso que me dijiste para al menos sí ir a Toledo. Ese sí, lo prometo. Bueno, si vas a Toledo, no vayas en el tren, es súper caro, en bus es barato y no está lejos. Sí, Alex, yo fui a Toledo hace varios años, eh, me gustó mucho y sí sé que en carro se, se demora poquito, se demora como una hora más o menos, es sí, más baratico. Así que, Alex, muchas gracias por recordarme ese tip, por supuesto. Eh, Sería interesante ir a Toledo, Toledo es muy linda. Así que, bueno, vamos a Toledo y hablamos de la Escuela de Traductores de Toledo. ¿Listo? ¿Les gusta la idea? hablar de la Escuela de Traducciones de Toledo, cómo este centro cultural, la llamada, eh, eh, ¿cómo es que Ciudad de las Tres Religiones, algo así? Eh, fue tan fundamental para la literatura también, sobre todo para la traducción. Es muy interesante. Bueno, ya tenemos 16 me gusta, 19 personas conectadas. Genial. Si no les has dado like o dislike a este en vivo, hazlo. <risa> bueno, perfecto. Entonces, seguimos eh, hablando del CLE de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Recuerden, durante cinco semanas vamos a estar leyendo el libro. Las metas están un poquito variables. Eh, tengan mucha atención para que lean juiciosos, para que lleguen a la meta. Recuerden que está el audiolibro en Storytel. Está el audiolibro en, en, también en Audible. Eso les puede ayudar un poquito para que avancen más en la meta. Eh, qué más vamos a tener dos sesiones de lectura los dos miércoles eh, del mes va a ser la primera creo que el miércoles 9 mmm, creo que el miércoles 9 el próximo miércoles vamos a tener sesión de lectura eh, tengo que revisar muy bien la hora y todo porque yo va a estar en españa entonces eh, vamos a ver a qué horas es Puede que se ha alzado la verdad. no me acuerdo qué día seis, la sesión, las sesiones de lectura Voy a revisar, voy a revisar, voy a revisar, revisar. A ver. Eh, ¿Dónde lo tengo yo? A ver, ¿y qué dicen ustedes por acá? Dice Anaí Asto, ¿por qué no vas a la Biblioteca Nacional? Es una buena idea ir a la Biblioteca Nacional de Madrid. A ver, voy a, voy a anotar esa idea por aquí. Es linda, Anaí. Es linda la biblioteca de tal. ¿De qué vas disfrazado? de una máscara de, de de un qué, una calabaza maldita y tengo acá Voldemort, uy se me había olvidado eh, prestarle atención a Voldemort un ratito hola Voldy, está por acá Voldy eh, que lo tengo Voldemort en, en la cuarta película antes de ser tirado al caldo al sancocho ahí está Voldemort Suscríbanse al CLE. Suscríbanse al CLE. Últimos días para suscribirse al CLE. Va a ser muy bueno. <ríe> El CLE. Eh, oh my God, vamos para Barcelona. Linda, vamos para Barcelona. ¿Será que vamos para Barcelona? Listo. Vamos a seguir. Si quieren que vaya a Barcelona, <ríe> no sé, es que es muy caro. Voy a hacer un presupuesto a ver cómo sale. Eh, pero Linda, muchísimas gracias por tu aporte. Eso me ayuda muchísimo para hacer contenido. La verdad que es que como está la vida, la vida está muy cara. Y en Madrid va a estarlo muchísimo más. Así que espero poder ir a Barcelona, poder ir a Toledo para hacer contenido bien interesante. Está asegurada la, la sesión, eh, la, el tour de librerías de Madrid está aseguradísimo. Y también voy a ver si me encuentro con los, con los lectores en Madrid. Por cierto, si están en Madrid, que lo dudo porque está ahora en Madrid, es de madrugada. Pues voy a hacer un encuentro allá en un café para que nos sentemos a hablar, conversar, conocerlos. Así que estén súper pendientes de eso. Eh, a Voldemort le falta calcio. Ha estado guardado todo un año el pobre Voldemort. Bueno, eh, es miércoles 9, pero creo que la cambia. Eh, y miércoles 23, sí. El miércoles 23 justamente estaba viendo que el miércoles 9 voy a estar en España. O sea que no sale en una hora muy correcta para Colombia. Pero quizás puede ser el sábado 12. Voy a ver si la cambio el sábado 12, que voy a estar en España. Entonces puede ser por la mañana de ustedes, por la tarde mía. Así que sesión de lectura sábado 12 y miércoles 23. Sábado 12 sería por la mañana de Colombia y el miércoles 23 sería por la noche de Colombia. Y, y la idea es que nos sentemos a hablar, de, a leer juntos el libro para hacer una sesión de pomodoro en media hora avanzando juntos en la lectura, y además seguramente les lea un cuento de Mariana Enríquez que está en Las cosas que perdimos en el juego, un libro que ya leí, un libro de cuentos muy interesante que leímos en las lecturas conjuntas de El CLE, del de Estante, y que por cierto eh, sé que Mariana también, Mariana Castro lo leyó, y de hecho tiene por ahí un podcast, de su cuento. Así que Mari, por supuesto, puedes compartir ese podcast en el grupo de WhatsApp, tú leyendo ese libro de Mar ese cuento de Mariana Enríquez, que está muy bueno. A ver qué dicen por ahí. Eh, ¿De qué se trata nuestra parte de noche? Te voy a leer de qué trata nuestra parte de noche. ¿Yo por qué lo voy a leer? Porque lo elegimos en el CLE. Porque Mariana Enríquez lo leímos en las lecturas conjuntas y los cuentos de ella, de, todo lo, de las cosas que perdimos en el juego, me gustó mucho. Ahora, nuestra parte de noche es una novela, es una novela de terror, eh, ganadora del premio Herralde, una novela que me han recomendado muchísimo, sobre todo por aquí la querida Ceci, que muchos lectores, eh, muchos lectores del club de lectura pidieron mucho que estuviera este libro, así que por eso lo elegimos. Y además, porque Mariana Enríquez es una escritora supremamente interesante en la actualidad argentina, escribe sobre terror y como dije, esta novela fue ganadora del de, de premio real de novela en 2016. Si mal no recuerdo, 1068 valoraciones en Amazon, 4.3 de 5. Les voy a leer la sinopsis porque es que yo... Por supuesto, apenas se empezaba a leer el libro y trata sobre Juan y Gaspar, su hijo, que aparentemente salen de su casa en Buenos Aires, eh, a no sé qué, todavía no lo sé. Bueno, dice, un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú en la frontera con Brasil. Son los años de la Junta Militar, hay controles de soldados armados y tensión en el ambiente. El hijo se llama Gaspar y el padre trata de protegerlo del destino que le ha sido asignado. La madre murió en circunstancias poco claras, en un accidente que acaso no lo fue. Como su padre, Gaspar está llamado a ser un médium en una sociedad secreta, la Orden, que contacta con la oscuridad en busca de vida eterna mediante atroces rituales. En ellos es habitual disponer de un médium, pero el destino de estos seres dotados de poderes especiales es cruel, porque su desgaste físico y mental es rápido e implacable. Los orígenes de la orden, regida por la poderosa familia de la madre de Gaspar, se remonta a siglos atrás, cuando el conocimiento de la oscuridad llegó desde el corazón de África, Inglaterra y desde allí se extendió a Argentina. El lector encontrará en estas páginas casas cuyo interior muta, Pasadizos que esconden monstruos inimaginables, rituales con fieros y extáticos sacrificios humanos, andanzas en Londres psicodélico de los años 60. Ay, qué interesante, de la madre de Gas, donde la madre de Gaspar conoció a un joven cantante de aire andrógino llamado David, párpados humanos convertidos en fetiches, enigmáticas liturgias sexuales, la relación entre padres e hijos, con la carga de una herencia atroz. Y de fondo, la represión de la dictadura militar, los desaparecidos y más adelante la incierta llegada de la democracia. Los primeros brotes deciden en Buenos Aires. Oh my God, aquí hay de todo. El terror sobrenatural se entrecruza con terrores muy reales en esta novela perturbadora, diría Luisito Comunica, y deslumbrante, que consagra a María Enríquez como una escritora fundamental de las letras latinoamericanas del siglo XXI. De eso trata. Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, mi querido Freddy, ahí te lo dejo. Pues en la parte del terror solo leí El resplandor de Stephen King. Yo me doy la, pele, la peli. Así que buenísimo. Va a estar muy bueno este libro. Tiene demasiadas cosas, por Dios. Qué montón de cosas pasan. En más de 600 páginas. Este libro es largo. Así que por eso lo vamos a estar leyendo en cinco semanas. Los que están en el que inscritos, recuerden unirse al grupo de WhatsApp. Recuerden estar muy pendientes de los correos. Recuerden que las reuniones... Son eh, los sábados, perdón, los domingos y los lunes, domingos 11 a.m., lunes 8 p.m., pero la primera semana, es decir, este fin de semana, va a cambiar. No será el domingo a las 11 a.m., sino el sábado a las 11 a.m., y no será el lunes a las 8 p.m., sino el martes a las 8 p.m., porque estaré de viaje. Así que, por favor, tengan muy en cuenta eso y no se lo pierdan. Listo. ¿Alguien más desea saber algo de nuestra parte de noche, del clic? Si no, podemos avanzar con la inauguración de este libro. Ya vemos entonces todas las cosas que nos va a enfrentar el libro. Sabemos que vamos a descubrir mucho sobre el terror, muchos temas también históricos en Argentina, como pudimos ver, y todo eso lo vamos a explorar en las historias cle de cada semana, donde siempre exploramos temas relevantes al libro, a la lectura, que nos amplían la percepción de la obra. Nos la pillan desde muchos puntos, desde los tres puntos básicos de los estudios literarios, que es crítica, teoría e historia. Entonces, teoría, muchísimas veces lo que hacemos es eh, evaluar, por ejemplo, dis, eh, eh, recursos literarios o cosas narrativas del libro, eso por supuesto lo vamos a hacer, en este caso también vamos a explorar en ese sentido la literatura del terror y las características específicas del terror, por ejemplo, de Mariana Enríquez. También vamos a, vamos a explorar, por supuesto, eh, la crítica, aunque no tanto, porque la crítica es más como una evaluación del libro, y eso lo vamos a ir haciendo en el libro a medida que vayamos a eh, Pero también vamos a hablar de asuntos de historia. ¿Cómo? Por supuesto, quizás un poco de historia del terror, pero sobre todo contexto histórico algunos de algunos de los acontecimientos de la historia argentina que se engranan con la obra, para tenerlos más claros y para poderla compre comprender totalmente, porque eso es lo que nos gusta en el CLE. En el CLE nos gusta ir al fondo de las lecturas, nos gusta explorarlas, nos gusta conversarlas de todo. Fuertemente, desde todos los ángulos Así que estoy súper feliz de leer este libro con ustedes en el CLE Así que en unos momentos ya vamos a empezar con la lectura Déjenme rebovino déjenme rebovino a la primera página ¿Listo? A ver qué hay por acá Mi primer libro de terror, dice Sandra Yo creo que el mío también, si no contamos a Poe y algunos cuentos por ahí que es la primera novela de terror que me leo en mi vida, sí espero no olvidar el cambio de la primera Reú. Dulce, lo recordaremos una y otra vez. Bueno, ¿qué dicen? Ya están listos con el libro en la mano, están emocionados por leerlos, están inscritos, si no están inscritos, por favor inscríbanse acá, acá les dejo el enlace del CLE para que se inscriban a este club de lectura en noviembre, acá se los dejo, veanlo, eh, ¡chan! para que se inscriban al CLE, y por supuesto, eh, también pueden hacerlo en el próximo año, les voy a dar de una vez por acá, y les cuento que ya está creado el producto para eh, inscribirse a Rayuela, ustedes lo pidieron, Rayuela en el CLE, así que estará, y ya se pueden inscribir desde ahora, les voy a mandar para que, como dicen en Colombia, lo leen, eh, vitrineen en la tienda del estante literario, con todos los CLE del próximo año Ya están seis meses elegidos En cada uno de los CLE En el del mío y en el de Viole Así que súper invitados Y hablando del CLE de Viole En este noviembre también pueden inscribirse A la lectura con ella Que es la flor púrpura de Chimamanda Pueden unirse ahí Empieza el próximo jueves 10 de noviembre Estará muy interesante este CLE De la mano de Viole Así que ya saben Pueden inscribirse al CLE de Violeta Y más que invitados de hacerlo Es más 5% de descuento tienen si se inscriben a ambos CLE. Así que no lo piensen más. Porque este noviembre es un mes de buena lectura. Es un mes para terminar ya el año lector. El último CLE del año. Aprovechen y se unen. Bueno, no me leí Rayuela. Es buena. A mí me ha gustado mucho. Me ha dado mucho de qué hablar, de explorar. Muy interesante. Hablando, eh, Freddy, por cierto, hay como 5 videos sobre Rayuela en el canal. Y pronto saldrá uno que es muy interesante, que es el de eh, la París de Rayuela. Tengo por ahí como 30 gigas de video para editar ese, pero es que ya me voy de viaje para, ¿no? Luego me voy para España a crear contenido. Muy difícil ser así. Necesito ser como Luisito Comunica, que solamente graba los videos y lo manda a editores y ya lo revisa. Yo me tengo que poner a editar. Y eso toma mucho tiempo. Algún día ser un youtuber grande, un booktuber grande, que podrá tener gente que le ayude para poder crear más contenido, más constante, de más calidad. Así que gracias a ustedes por seguir apoyando a este canal, por conectarse a los envíos, por ver los videos, por darle like, por compartirlo, por comentar, por dar súper gracias, por dar súper chat. Muchas gracias en todo esto. Eso lo único que hace es que ustedes tengan más contenido, que yo pueda hacer más, mejor, más tranqui, con más calidad y ustedes también lo puedan disfrutar porque es que nos gusta, a mí me encanta hacer videos sobre libros, me encanta vivir la literatura, la vida a través de los libros y yo creo que a ustedes también les gusta verlo por algo están por acá, así que qué bueno que podamos seguir con este proyecto, listo, cinco de veras de gusto cinco, de veras te gustó el libro, sí, sí pues que tenga cinco videos no significa que me gustó mucho, pero <ríe> no le daría cinco eh, le daría por ahí un cuatro con algo, pero definitivamente es un libro que da muchas cosas para explorar, listo Pongan un fantasma. Pongan a Boldy. Boldy, ¿estás listo para leer? Le damos la primera página ya. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Están listos? Pongan OK. Pongan un emoji, un fantasma, una calabaza. Lo que quieran. Y leemos. <risa> y leemos la primera página de nuestra parte de noche de Mariano Enríquez para poder comenzar con toda el clé. ¿Listo? OK. Lista para escuchar, dice Dulce, Dulce, ahí ya vas a empezar el libro. Sandra lista, Gaby lista. ¿Cuándo es Rayuela? Gaby, en julio. Rayuela será en julio. ¿Por qué? Porque es el mes de julio. Cortaza, ¿Cómo no? Como el año, este año creímos en agosto, luz de agosto. Nos gusta hacer eso en el cli, en el cli nos gusta hacer cosas pendejas, pero nos divertimos. Bueno. Todos listos. 20 personas conectadas. 20 me gusta. Qué bien. Síganle dando likes para que o, o, o dislikes. <ríe> para que me muestren su presencia por acá. ¿Para cuando los sustos? Dice Freddy. Listo. Vamos a empezar de una vez. Va a tomar agüita. Y voy a sentar a Boldi por acá. Boldi, acá estás sentado conmigo. No les he contado, pero en realidad Voldy es la llama, de, la llama que llama disfrazada de Boldi. <ríe> ¿Qué hoy disfrazada la llama ¿Sí o okay? qué? Chimba de disfraz el de la llama. Véanla acá. Ahí está la llamita disfrazada. Ella se disfrazó de Voldy y yo me disfrazé de eh, de calabaza malvada. <ríe> ¡Hola, Lau! ¿Qué más? Qué bueno verte por acá, Lau. Estamos listos. Estamos listas para empezar con esta Lectura. Voy a empezar de una vez. Listo. Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. No voy a leer los eh, epígrafes. No les voy a leer. Listo. Tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el cielo cálido, más parecida a un rastro de humo que a una nube. Ya era tarde y tenía que salir y ese día de calor iba a ser idéntico al siguiente. Si llovía y llegaba la humedad del río y el agobio de Buenos Aires, jamás iba a ser capaz de dejar la ciudad. Juan se tragó sin agua una pastilla para evitar el dolor de cabeza que aún no sentía y entró en la casa para despertar a su hijo, que dormía tapado por una sábana. Nos vamos, le dijo mientras los acudía apenas. El chico se despertó de inmediato. Otros chicos también tendrían ese sueño tan superficial, tan alerta. Lávate la cara, dijo, y le sacó con cuidado las lagañas de los ojos. No había tiempo de desayunar, lo podían hacer durante el viaje. Cargó los bolsos que ya tenían preparados y dudó un rato entre varios libros hasta que decidió agregar dos más. Me cae bien este man. <ríe> Vio los pasajes de avión sobre la mesa. Todavía tenía esa posibilidad. Podía acostarse y esperar la fecha del vuelo en unos días. Para evitar la pereza, rompió los pasajes y los tiró a la basura. El pelo largo le hacía transpirar la nuca. Iba a resultar insoportable bajo el sol. No tenía tiempo de cortárselo, pero buscó las tijeras en los cajones de la cocina. Cuando las encontró, las guardó en la misma caja de plástico en la que llevaba las pastillas el tensiómetro, la jeringa y algunas vendas, primeros auxilios básicos para el viaje. También su cuchillo mejor afilado y la bolsa llena de ceniza que finalmente iba a usar. Cargó el tubo de oxígeno. Iba a necesitarlo. El auto estaba fresco. La cuerina no había absorbido demasiado calor durante la noche. Subió la ladera del picnic con hielo y dos sifones de soda fresca al asiento delantero. Su hijo debía viajar en el asiento de atrás, aunque él hubiese preferido tenerlo a su lado, pero estaba prohibido y no podía tener ningún problema con la policía o con el ejército, que custodiaban brutalmente las rutas. Un hombre solo con un chico podía ser sospechoso. Los represores eran impredecibles y Juan quería evitar incidentes. ¡Esa es la primera página! ¡La primera parte! de nuestra parte de noche de Mariano Enríquez ya estamos introducidos a Juan, el personaje principal, uno de los personajes principales y luego viene Gaspar que se menciona en el siguiente párrafo, dice Gaspar llamó sin levantar demasiado la voz, como no obtuvo respuesta entró en la casa para buscarlo el chico intentaba atarse los cordones de las zapatillas o sea que ahí tenemos a Juan padre, a Gaspar hijo, que van a salir en un viaje a Buenos Aires Empiezan a hacer, a, a ocurrir algunas preguntas, porque hay unos tiquetes, para dónde iba y ya no va a ir, que los rompió, qué pasó ahí. Después nos daremos cuenta de que la mamá murió, o quizás no, como dice en el, la sinopsis. ¡Excelente! Me gusta también eh, la forma en que se dan los diálogos engranados en la prosa, en el párrafo. ¿Por qué? Porque eso le da como más velocidad, un poco, ¿no? Eh, como más dinamismo. Me gusta ese rasgo. También hay cuadros de diálogo. ¿Sí o que la llama? ¿Cómo ven el disfraz de la llama que llama? ¿Sospechoso, no lo crees? Claro. Sospechoso. Empiezan cosas en el libro que, por supuesto, se irán resolviendo más adelante. En alguna de las 600 no sé cuántas páginas de este libro, por favor, lo que nos espera. Bueno, ¿qué dije? ¿Qué dicen? ¿Cómo les pareció ese inicio? Claudia, Sandra... Dulce, Gaby, Freddy, Lau, Linda, Jem, Jake, Jake, Jeka, Jane, me confundes, Jane. <ríe> eh, ¿Quién más anda por ahí? Viol, está por ahí, está Alex. ¿Cómo les, está Marisol? ¿Cómo les pareció este inicio? ¿Ya lo habían empezado o no? Como les dije, esta semana de lectura hay muchas páginas que nos esperan por delante, así que a leer, yo me voy a sentar a leer toda la tarde hoy. Y mañana también, antes de irme para Hanoi, que me voy el miércoles para Hanoi, el jueves. Así que tengo que ponerme a leer antes. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos rey Ominoso, dice Linda. Opa, Linda, pero qué adjetivo. <risa> me deja intrigado, me encanta el enlace con la dictadura argentina, que es un tema que me apasiona. ¿Qué tanto te apasiona, mi querido Alex? Alex, ¿qué dices? Una charlita de la dictadura argentina. ¿Qué dices? De Evita y todo lo demás. Ya veremos. Vamos a aprender mucho. Ese viaje va a estar interesante. Todo bacán todavía. Tanto como para hacer charla. Pa. Dale, Alex. Hay que cuadrarla. Más tarde, más temprano que tarde. Hay que cuadrarla. Puede ser que. Para la segunda semana, Alex. Ahí vamos hablando. Bueno, mis querides de One de Metallica. Alex. Tú sabes que revelas tu edad cuando dices eso. Mi hermano también lo decía. Gente del 85 al 90. Bueno, mis queridos lectores, mis queridas lectoras, muchísimas gracias por estar acá estos 37 minutos de un envío inaugural. Siempre con muy buena energía, siempre con mucha expectativa por la lectura y con mucha joda también. Espero que les haya gustado mi disfraz, pero yo creo que quedé humillado por la llama que llama y su disfraz de Voldemort. Así que... <risa> feliz Halloween no sé si lo celebran ustedes, qué sé yo aquí me encontré ese disfraz en la casa así que me luce <risa> entonces eh, les mando un abrazo gigantesco nos vemos en el grupo de Whatsapp si no se han inscrito ya saben que pueden inscribirse en este enlace que les voy a enviar por acá para que no se pierdan del de CLE de noviembre, ni del mío de Mariana Enríquez con nuestra parte de noche ni el de Viole con Chimamanda y La Flor Púrpura. Así que gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias especialmente a mi querida Linda Feynman y a Gaby por sus aportes que harán posible un viaje literario a España. Eh, voy a evaluar cómo está el asunto con Barcelona, es que Barcelona es muy caro. Entonces, seguramente estará Toledo y será con el auspicio de ustedes. Muchísimas gracias, chicas. Les mando un abrazo muy grande, especialmente a ustedes dos y también a el resto que estuvieron acá y que están o no en el CLE. Espero que tengan muy linda semana. Feliz noche. ¡Chao! No, gracias a ti, Jane. Gracias a ti por estar. Bye. Ay, vean el último video del canal también. Se lo voy a dejar por acá, para que vayan directo a verlo. ¡Listo! Es... Uh... Les voy a dar el último video del canal que está muy bueno. Está muy interesante. Van a conocer algunas cositas de, de Vietnam. Y bueno, acá se los dejo para que lo vean si no lo han visto. Chau.